Según, ¿Según Leila? Sí. Según Leila, eso es adentro. Entro, que se ingresa por el, la tranquera y lo que está filmando Leila es el jardín interior de la casa. Bueno, pero no hay cámaras de, del barrio, que también si una persona está adentro o mm. fuera de no, una no propiedad, no cámaras, de los que fueron A ver, no, si claro. Cintia, no hay cámaras. ¿Qué mm. pensás de lo que acaba de decir Leila? Según ella. Es, es que primero dice una cosa y después dice otra. En es el que en otra es cosa. Esto, el relato de ella. Entonces. Ya ahí estamos en eh, es, estás haciendo una historia judicialmente, entiendo que es una estrategia para defenderse porque fue un adulto que no fue responsable, que había menores a su cargo, un adulto que cuando hace una fiesta de 100 personas debe avisar a la guardia, porque cuando vos tenés más de 25 invitados, vos tenés que pagar un canon de seguridad para que un guardia esté puntualmente en tu lote. Ah, ella no avisó, razón, es no había un guardia de seguridad, es ahí hay un incumplimiento de la propietaria mm. por todos lados. Entonces, ella está en falta en un montón de cosas, entiendo que sea su estrategia, pero mi realidad, yo no voy a permitir que me ensucien. También, Cintia, Cintia aclararnos tu posición sobre sí. el tema del gas pimienta. ¿Qué pasó ahí? Porque dicen que vos tirabas gas pimienta sí. y toda esa historia. ¿Cómo es el tema del gas pimienta? Yo, 23 y 54, escucho el golpe, a, eh, aviso a la guardia, a las 01 al grupo de vecinos y después a las 03 eh, aviso a la guardia. Eh, ...abro la puerta... ...después de alrededor de siete minutos... ...después del, del, del golpe... ...porque uh -huh. yo no sabía si los chorros estaban ahí... ...porque yo... En, en, ...entre el golpe y, los, y entre que salgo... ...reviso las cámaras de seguridad... Claro, ...porque barquera. primero voy corriendo una ventana... Uh -huh. ...no veo nada... Sí. ...veo la cámara de seguridad y veo cuatro tipos altos... ...vestidos de negro... ...y uno le dio un, la, esa tremenda patada... ...a la puerta... ...cuando veo la cámara de seguridad... ...no venía a la guardia... ...entonces le digo... ...van a volver... ...yo sé que van a volver... ...o están acá al lado... ...entonces qué hago... ...salgo de mi casa a buscar... ...a las personas... ...por qué... ...a defenderme... ...porque estaban mis hijas... ...vos no entendés... ...lo que eran los gritos de mis hijas... ...nos van a matar... ...nos van a robar... ...mamá por favor... ...por favor te van a matar... ...era todo un... ...o sea era un, todo un reverendo claro. caos... Mm. Sí, claro. ...un momento de mierda fue... Hola, Cintia. ...entonces le dije a mi mamá... agarra un cuchillo... ...y vos te quedás acá adentro... ¿Eh? Ah. ...o sea lo que pase lo haces. Defensa, por favor? Entonces, me voy a, a, a, y, me, y me voy en auto. Entonces, agarro las llaves del auto y, y agarro el gas pimienta y cuando abrimos la puerta, la, la cerradura se destartala. Se destartala, imagínate que es arreglar una cerradura sin saber si el tipo te va a saltar en cualquier momento porque está bastante oscuro. Uh -huh. Las calles de ahí son bastante oscuras. Entonces... Casualmente, mejor amigo, yo no tengo una sola herramienta en mi casa. Me regaló una caja de herramientas, le digo, por favor, mete el coso rápido, rápido, rápido. Era todo temblando, todas las dos, clavando el tornillo para poder cerrar la maldita puerta e irme. Entonces me voy, una vez que hago todo esto, me voy. Y cuando hago unos, unos pasos, escucho, eh, vamos a seguir pateando, huacho, vamos a seguir pateando. Claro. Entonces claro, ya me di cuenta dónde estaban. Claro. Ahora porque es... yo, ni, yo ni siquiera es que fui sí. a la fiesta para prejuzgar porque había una fiesta. No, yo los escuché clarísimo porque está al lado de la tranquera de mi casa. Entonces los empiezo a seguir por los arbustos y atrás del árbol. Porque ella tiene, ella no sé qué hace de jardín o de jardinería, que tiene mucha, mucha planta en la casa. ¿Entendés? Entonces ese tiene un ligustro bastante o sea, importante. No se ve al otro lado, no se ve claro. nada literal. Y ahí es donde te quedaste eso, escondida. Supongo que pues, no sé, y me dirá la... Ahí te quedas No, y ahí los voy siguiendo... Pues los voy, yo, voy siguiendo los, no, yo voy siguiendo las voces, voy siguiendo las voces, voy siguiendo las voces... Y, y me voy cambiando según los voy escuchando. Le van contando a otros y ahí es cuando llego al, al, al árbol y me agacho. Es un árbol que está en perímetro comunitario. Me agacho. Igual más que... O sea, si estuviese más adentro, me hubiese agachado en el árbol de más adentro. Yo me escondo y escucho que dicen... Pero patea ahora fuerte, bien no seas bien... para patá bien fuerte, hacé la mierda, no, se no seas siente. cagón. Uh. ¿Entendés? Entonces, los veo salir y se van para mi casa. Y ahí es cuando yo digo, ¿qué hago? Les pego, son cuatro... No, o sea, y los veo como... O sea, no, no les veo la cara, ¿entendés? Yo no veo que son pendejos. Y claro. ahí es cuando empiezo a, a, a, a hacer así, hago así... Y ahí sale uno corriendo y ahí empiezan a salir los adultos. Que, a ver, yo no digo que algún adulto que haya salido haya inhalado lo poco que tiré, porque aparte fueron dos segundos y hice como una S. ¿Entendés? Sí, pero porque igual fue acá... una reacción de a mi casa, ¿no? Empezé que... a gritar a mi casa, no, están por... mis hijas, hijo de puta. Dígnete. ¿Sabés, Cintia, que, que por error me pasó en ¿Sí? mi casa que Lola sí. apretó... Yo tenía un, ¿Sí? un aerosol... Y Lola, ah, y Lola lo apretó digo por, por equivocación, por error y digo nada, fue muy poco lo que tiró y lo que dura en el lugar sí, sí. es mucho. Dura en el lugar, sí, dura en el ambiente vos y cuesta que un ambiente cerrado. Sí, este era cerrado. Ambiente cerrado y era muy poco lo que A mí también tiró. me pasó en mi casa, ¿eh? Pero igual digo, a ver, no te A estoy mí también jugando, me pasó en mi casa. ¿Sabes qué le pasó a la, a, a la nana, a la nana? Pensó que era un perfume porque claro. tienen son llaveros de autodefensa chiquititos con mm. tachitos lindos, y, y la nana, pobre, se quiso poner perfume y, Igual. y se lo tiró acá directamente. Ahora Fue así, en mi, Y en mi casa duró. Sí. Igual no te juzgo, eh, no podés medir. Acá fue, medir, al aire libre y fueron no, dos segundos. Exacto, no. pero no podés medir. No, el no, alcance. te juro que pensé que era tiempo? lo más. En ese momento sano. de desesperación, yo creo que no estás midiendo. No. Te estás no. defendiendo. Es que de no quería pegarle. que pegar, volver que a tu no casa. No quería pegarle. Sí, Gustavo. No, Cintia, te es que quería los consultar. Que está... es que Cintia. El tema es que yo los vi y los escucho. Sí, Cintia, te quería consultar. Por fuera de este episodio en particular, eh, vimos un chat tuyo en el grupo de propietarios, supongo yo, del de, eh, barrio El Aromo, en donde vos haces referencia, además de que hay una persona eh, que tiene antecedentes eh, judiciales, que sale y amenaza con un, un rifle. Uno, viendo quiénes son los vecinos más cercanos tuyos, puede inferir que se trata del de músico Zaragoza. Quiero saber si exactamente esto es así Y si a vos te amedrentó para haber hecho Ese posteo que hiciste ¿Qué tiene que ver el pibe? ¿Pero qué tiene que ver el pibe? No, no, no está, en este hecho no está el pibe No, no, no no, no te hablo de este no hecho te hablo, te hablo de lo que vos pusiste En el en el chat ¿A quién te referías? Porque vos hablás un de, de un vecino narco eh, Y que deja la a cualquiera Con cualquier antecedente y si te vas a años más atrás, yo tuve problemas con, con el vecino. Bueno, no voy a decir, no importa, no quiero porque es, es gente pesada. Pero no, este pide no tiene nada que ver. No Bien, fue este entonces pibre. descartamos que fuera no Salamay, que es como nosotros porque... interpretamos. Sí. no pero está no, muy bien la aclaración no, no. Bien, Cintia. perfecto como y además le pedimos chat... perdón a Saramay por haber interpretado interpretado no quiero que hacer referencia claro, porque bueno no tiene nada que ver bien. Cintia... vivo ahí no no vivo ahí no no Cintia yo te sí. pregunto no y, y está con nosotros ahora en comunicación Gabriel que es el marido de Leila también tu vecino porque por todo el archivo Qué que bueno. mostramos de situaciones que viviste en el barrio pareciera un ensaño no porque digo parecía vos vivís como un ensañamiento contra vos no, no es Aña, acá, acá hubo eh, descuidado de, de, de, los, de los grandes, sí tienen un tema con prejuzgar y va a pasar en este o en otros barrios, sí. eh, porque lo de la tele siempre son algo eh, malo, es como claro. mala palabra. Sobre todo las minas, viste, es como bastante normal eso. Eh, no es prejuzgar, esto, a ver, del, del rinraje me lo han dicho siempre, eh, pero no es un rinraje, esta vez se le fue la mano, fue una claro. patada que partió la puerta, claro. entonces... Pero Venimos yo... de hechos de inseguridad, de dos robos seguidos. Entonces, sí. uno, su cabeza explotó para cualquier lado claro. y con el grito de mi hija yo exploté para cualquier lado. Sí. ¿Qué crees oh, oh. que haga? Yo, es, mi, eh, eh, es mi opinión y pueden no compartirla, entiendo. Por supuesto. Pero yo quiero aclarar todos mis tantos. Por supuesto, quiero sumar a Gabriel. ¿Por qué? Porque él, de, de otra manera, es protagonista. Mm. No fue... El, el que fue a golpear y romper tu puerta y ni el que te asustó pero de alguna manera es el responsable porque es el dueño de la casa, esposo, esposo de Leila donde se estaba festejando a este cumpleaños hola Gabriel, muy buenos días ¿cómo andan? ¿qué tal? bien, Gabriel digo hacen ¿cómo lo vivieron ustedes? vamos por parte, ¿cómo lo vivieron ustedes? ¿qué pensás de, de, de lo que sucedió? no, no, me, no me interesa escucharlo con Cintia Fernández eh, no, bueno la verdad que el momento fue un caos eh, demás decir yo estaba justo en la planta alta y cuando cuando bajo eh, veo a toda la gente del jardín ingresando a, a la casa tosiéndose frotándose los ojos mm. este un momento de caos total que viene de otra situación viene de otra, ¿no? viene, de otra claro. viene de otra situación que invitados de la fiesta fueron a, a, a molestar a Cintia, digo molestar eh, hoy, el día después, pero en su momento fueron a patear la puerta y romperle la cerradura a Cintia Fernández que se encontraba sola con sus con sus hijas. Claro, claro, yo te estoy contando desde lo que yo vi de ese momento, digamos. En ese momento yo no sabía que Cintia había sufrido el accidente ese. Sí. ¿Ustedes este... realizaron la denuncia contra Cintia? No, eh, nosotros radicamos la denuncia contra Cintia por, ¿Por haber... Este... ...rociado gas pimienta en mi propiedad. Y, y pregunto, ¿no? digo Y a su vez, ay, y, a se... su vez y a su vez, obviamente... El audio esa denuncia, otra cosa? En, en esa denuncia se sumaron ya una otras 20 o 30 testimonios... Del, del, del, ...de los chicos que realmente sufrieron... Y sí, sí si son inventados de tu fiesta, ¿Qué? y sí, y sí, ¿qué te van a decir? <risa> Me causa mucha gracia. Lo importante es lo que dice tu mujer y, y nada, que admitió otra cosa. Pero bueno, nada, entiendo que es una estrategia legal y que se no, quieran salvar. Yo no, yo no quiero... Lo entiendo y nos veremos, en la justicia. nos veremos en la justicia y nos defenderemos vos de lo tuyo y de tus fallas y yo de las mías. Lo que dice mi mujer es que supuestamente vos iniciaste el rocío desde ese arbusto que está dentro de mi propiedad no está en la vida pública. No. ¿Ustedes tienen videos de eso? Digo, -tienen, no. ¿Tienen pruebas no, de lo que dice Leila? sé, Pamela, si en ese momento de caos yo me voy a sacar un teléfono a filmar? Sí, bueno, es? pero igual es una acusación que no se puede comprobar también. El video de Cintia o sea, se puede comprobar, la patada está en un video de cámara de seguridad. Ah, supuesto, pero si yo no estoy diciendo que lo que le pasó a Cintia es mentira, es totalmente cierto. Ah. Está bien, pero... Cintia... He ¿Sí? distintos. Pamela, son dos hechos distintos. Lo que sufrió Cintia es tremendo. ¿Y por qué tu mujer me dio la razón en un audio? ¿Cómo? ¿Perdón? Otra vez, Cintia. ¿Que por qué tu mujer me dio la razón en un audio? La razón te da es que eh, mi mujer no estaba en ese momento. Dice que sí, que, que, que puede ser que vos ya has estado en, en ese arbusto porque fueron lo que le contaron los chicos. No puede ser, dijo la tiene única razón. La verdad es que ese arbusto está dentro de mi propiedad. No, está en la vía pública. Es fácil. No hay, digamos, tanta subjetividad acá. Pero no es así. O sea, vos decís una cosa... Pero tú en acusación de... una acusación, es, es claro que es para salvarse, chico. A ver, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos avisaste a la guardia y pagaste un canon de seguridad por tener una fiesta de 100 personas? Hecho. Son dos hechos distintos. ¿Para salvarse de qué? Se cortó un poco, pero... Te hizo una pregunta, Cintia, ¿Y si avisaste... Faltas, y tenés faltas. Perdón. ¿Cómo, cómo? Perdón, Pamela. No, no, no, Cintia te preguntaba, eh, Gabriel, si ustedes hicieron formalmente el aviso de haber realizado una fiesta con 100 invitados en la casa del country, que para esto debiera existir una, una un resguardo claro. en la seguridad. Además de pagar un canon, tener la seguridad, tener a alguien justamente para que esto, no que si hubiera, Se uh, si hubiera estado la seguridad, no hubiera pasado. Claro. Nosotros hicimos un aviso a la guardia el mismo día que iban a ingresar mi este, invitado a mi fiesta. ¿Cuántas personas avisaron a la guardia que cuántas personas iban a ingresar? No, la cantidad no, no avisamos eso? nosotros. Cintia, ¿cómo es el reglamento? Perdón, yo desconozco. Cada country debe tener su reglamento. Sí, claro. Que Cuando vos haces una, una fiesta de más de 25 personas, vos tenés que dar aviso previo, no al mismo día, y tienen que pagar un canon eh, de seguridad, porque para que esté eh, ahí, o sea, imagínate que vos tenés que traer una seguridad extra está? la propiedad. ¿Cómo, Gabriel? ¿Qué dijo? ¿Vos para qué me llamaron? Para que te cuente, digamos, qué cosa. ¿Sobre la denuncia? O sobre, no es sobre una pregunta que me surgió. Por... No, yo mira Gabriel, te soy sincera, siento que no hay sí. nada de empatía con Cintia, que es la víctima que estaba en su casa con sus hijas sola, le patean la puerta y no se hacen cargo de nada. Eran invitados, eran menores, reaccionó como pudo en su momento, mínimamente como vecino, de, te pido disculpas y voy a hablar con los padres de estos menores maleducados, educados, mal enseñados, y, que, y, y me voy a hacer cargo de lo que tenga que hacer, no solo económicamente, sino mínimamente. ...no denunciarla a Cintia... ...me parece un montón que encima la vayan a denunciar... ...parece, y no lo dice Cintia, lo digo yo... De, de, ...desde acá se ve como un ensañamiento contra Cintia Fernández. Ensañamiento en absoluto porque eh, yo no personalmente... ...pero mi señora sí tenía una relación... ...y a mí me da exactamente igual si es famoso o no famoso... ...digamos, no tengo ningún prejuicio con esto... Este, ...y te reitero, son dos hechos distintos... Seguro primer, que son dos hechos distintos el, que tienen una relación. Primer, Porque como dice Cintia, vi... ella, Cintia ahora va contra la guardia por la poca seguridad del barrio. Pero la guardia, si hubiera estado prevenida que existe que, que, que, que, que, que hubiera existido una fiesta de más de 100 personas, seguramente hubieran tenido eh, el, el cuidado de tener una persona de seguridad en la puerta. No sé cómo es en su country, no tengo la menor idea. Imagino tienen contratar que contratar a en Cintia. Extra. Tienen Claro, se contrata a alguien extra que esté agolpado ahí a, a, a la fiesta, porque justamente puede pasar que invitados, borrachos, salgan, violen, eh, atropellen... Es como una cadena eh, de, de responsabilidades, Gabriel. Un montón de Gabriel, cosas. ¿no? Una cadena sí. de responsabilidades, me parece. que que todos de alguna manera hay que hacer un mea culpa. Cintia dice, sí, fue de, fue desmedido, sí. pero es lo que me salió. Y ustedes como vecinos a lo mejor decir, sí, supongo, eh, esto me sale, eh, eh, Gabriel, vos decís, ¿para qué me llamaron? Y para decirte, me parece que es un montón que encima denuncien a Cintia Fernández. Pero bueno, son opiniones, que sí, la justicia... Fue, fue La denuncia contra Cintia fue específicamente por el acto que ella cometió desmedido y que y que teníamos gente implicada y damnificada. Pero Gabriel, también fue un acto desmedido, otro lado, violento, cantaron que el, y le rompan la puerta. Cantaron el feliz cumpleaños a los dos minutos, ¿eh? No, no, no, no, yo no vi ninguna ambulancia, no no vi ninguna evacuación como mintieron en el comunicado, porque la guardia se me acompañó a mí, y de eso también hay video. Están los videos, supongo, de la cámara de, de velocidad y los de mi casa, aportados en la justicia, o sea... No hubo evacuación, cantaron el feliz cumpleaños todos felices y contentos, que está bárbaro porque era un cumpleaños. Esto, o iba, sea, dos yo fueron... la verdad es que si tengo gente damnificada, no estoy para cantar un feliz cumpleaños. Eh, lo que sí es que esto llegó es a manos mano de la justicia de las dos partes. Quiero agradecerte, Gabriel, por haber salido al aire. Te quiero agradecer, Cintia, porque sé que es muy difícil para vos. Eh, por favor. Estabas, estabas abordado por otros medios. Gracias, Cintia, y que sea lo mejor.